como desactivar animaciones y efectos visuales en Windows 11. Aunque sea poco, estas funciones algo de impacto tienen en el rendimiento del PC. Copia lo que hago si es que te interesa desactivarlas. Vamos al logo de Windows en la parte inferior izquierda y después entramos en Configuración. Accesibilidad. Ya puede ver efectos visuales, ¿verdad? pues desactive los interruptores si no necesitas efectos de transparencia ni de animación. Al fin y al cabo, de lo bonito no se come. No se vaya sin dejarme un me gusta. Me he quedado sin empleo y a ver si me gano la vida con esto. Gracias otra vez.